Bien, bien, bien. Como buena, la gente dice, buena. este perro se mete por donde le cuento? dale a leer? No, para que no entre por ahí. Exacto. Entonces, ¿cómo le enseñamos? Ese es el problema. Dale. Bueno, bien. vamos. Eh, eh, el boliviano Miguel Tercero destaca en el título. Un partidazo hizo. En la sub-20, Santos resultó campeón de la sub-20 del fútbol brasileño. Ahí está. ¿Es paulista o brasileño? Ya tengo una. Eh, perdón, paulista. Paulista. Sí. Es, paulista. ¿no? Ah, pero ahí está el paulista tantos estados que hay. Ahí está el gol. El joven el futbolista boliviano Miguel Tercero, más conocido como Miguelito, fue el gran protagonista en la final del torneo paulista sub-20. Y es que su club, el Santo Fútbol Club, enfrentó al Corinthians por el cotejo de vuelta, donde el boliviano fue la gran figura. El protagonista anotó los dos goles de su club y le dio el título del campeonato 2022 Jugaron tres bolivianos en ese partido. Qué increíble, ¿no? Increíble. Qué, qué buen momento. Eh, llegó como que hay varios veteranos que se vayan despidiendo. Bueno, van a jugar más. Mirá ¿oh? Ahora va a ser nominado para el partido de Narequí, para que finalmente se va a jugar allí, en la tierra del Misti, el encuentro con Perú. otra ese es el segundo? ¿eh? Ese es el segundo. Llega justo, está... Es el tipo, tiempista que aparece allí. Y es un jugador habilidoso, además, ¿no? Y para que esté jugando allí, algo debe saber. ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo Ahí no, jugó no, Rubiño, jugó... A... Jugó ese que está en el Barcelona, que ahora Pato. está en el París Germain, sí. Pato. Patu. Monsieur Patou, dicen, no era Pato, sí. era Patou. Después jugó Neymar, Neymar, fue también, un Momento. Robinho, fue un Momento. Si no preguntarle a Bolívar por Neymar. Extra. <risa> tremendo. Eh, se tremendo, comieron ocho. Tremendo. Doribada era el técnico en ese momento del Peixe. Eh, ¿Qué pasó? Que le había ganado el equipo de Santos 2 a 0 en la visita a Corinthians y en la vuelta empataron 2 a 2 con lo 2 que 2. le alcanzó al Santos para coronarse campeón del sub-20 del fútbol de Sao Paulo. Pero mira la cantidad, imp no, impresionante, impresionante. No, llenito el estado, la gente cómo gritó, fue realmente increíble. Yo te digo, Juan, un sub-20 en Brasil, en el paulista, equivale a, yo no sé, no creo que haya un jugador... ...en el fútbol nacional que esté a ese nivel... ...ninguno, sí. ninguno, ni en Bélgica, ni, ni en la España... ni. ...no, no pasa absolutamente nada, no... ...este es el nivel más alto, yo creo, de un jugador, no... Andarían. ...que además alternó en la primera de Santos ya... ¿no? ...ha estado jugando, y, y hay un central allí también... ...que también lo van a traer... Zavala, no... Sí, ...creo que es Zavala. ...y hay otro más, son tres... ...otro, central. es eh, el hijo de Matagoleiro... ...Edu eh, Monteiro... ...Edu Monteiro... Sí, el brasileño. ...ese estuvo aquí en Bolívar... No, lo, no, lo no le tiraron nunca. bola. Qué no le hicieron bolas. Qué increíble. Es, es, ese es el problema que tenemos aquí. No Me encantó. Ponen. No sé si viste la imagen donde se los ve festejando a los tres. A los tres. Es una foto que apareció. Yo, yo vi un video donde dicen aquí Bolivia, aquí Bolivia. Y los tres sí, se Sí, y abrazaban. aparecen los parientes. interesante. Qué muy bonito todo eso, ¿no? Pero Sensacional. Bueno, es que bueno no, siempre nos no tan de Bueno, y... Eh, bueno, eh, ya Costa está a, al frente de la selección. La pregunta es ¿quién hizo la lista ¿no? de, la, de la convocatoria? Porque hasta ahora Costa no aparece por aquí. Esto fue lo que dijo. Hoy gracias, hoy, gracias a Dios eh, se ve todo. Seguís todos los jugadores. Hoy, hoy lo, más que nunca los ves uno, los ves. Eh, cuál, ...cuánto remate tiene, cómo es el hermano a mano... ...cuánto... se dif... eh, ves, ...ves todo del jugador... ...y después vemos y aparte yo conozco a muchos de los jugadores... Eh, eh, ...he competido con muchos de ellos... ...muy bien, y de a poco, esto de a poco... ...yo sé que de un día para otro no lo vamos a, a poder... A, a ...lograr un cambio grande... ...y ahora, ya ahora empezar a trabajar acá... De lleno, si bien estábamos ya trabajando, trabajarse ya completo y bueno, ojalá que, que se nos dé todo como dije la otra vez, de poder llevar a Bolivia a lo más alto. Todos esperamos lo mismo, ¿no? Con sí. Palestino no le fue tan bien. ...lo puso en Copa Sudamericana... ...que ya es habitual... ...¿ya está definido?... sí, sí está ...porque definido. creo que había un partido ...un problema pendiente. con Antofagasta... ...que era un equipo que... Ah, ...tenía que ir a segunda división... ...de un partido que no se había jugado... Ya. ...y todas esas cosas que tienen que ver... ...con los partidos eh, que se ganan... ...de otra manera distinta... ...el español Peña San José... ...vuelve al cuadro celeste de Bolívar... ...después de mucho tiempo... ...que eh, este técnico... ...que ya tiene 43 años de edad... ...ya dirigió a Bolívar el año 16-17... Eh, salió dos veces campeón y una vez vicecampeón. Eh, su último equipo que dirigió es el Mazatlán, que le fue como a la pomada. En México. En México. Mal lo terminaron echando. Ya. Pero vos sabés, a estos los contratan por bueno cuando los han votado por malo. <risa> es sí. increíble. Esa es la única cosa. Eh. A este lo votan por malo y lo traes vos por muy bueno. Qué cosa, ¿no? Y después lo votás a veces como bueno y está. Y dime una cosa. ¿Se sabe por qué lo echaron a Sago? Sago quería irse, dicen. Ah. Sí. Porque en algún momento hicieron circular que tenía una deuda tremenda en Brasil, una cosa la así. La gente de Bolívar prefirió no hablar del tema, me parece correcto, no, porque es un no, tema personal. Bien. Pero digo, eso eh, era lo que hacía que él ya no se vaya de acá, que él prefería estar aquí, digamos, en un lugar donde no lo... No lo, no lo chape la policía. Una cosa así. Al final terminó yéndose. Sí, pero no, nadie sabe dónde se fue, ¿no? Sale sin equipo. Eh, porque puede que se haya ido, no a Brasil, haya otros sitio, se haya ido, ¿no? O a Italia. Porque Quizás. él ha hecho su buena su buena cancha en Italia, ¿no? Sí, su la Roma. No sé cuánto era la cantidad de plata, pero yo creo que es algo mucho, que, que, mucho. que... Pero es solucionable. Para estos tipos que ganan tanto dinero, eh, que si yo estos se ganan un palo y hasta dos palos por año, entonces Correcto. pueden solucionar cualquier problema, ¿no? El estilo de Beñat era medio amarrete, ¿no? Con el No, fútbol. es un ratonero. Defensivo. ¿Ah? Ratonero. Ratonero. va con este es solo punta. Pero parece que les gusta así, ¿no? ¿Ya? Eh, Desmantelaron el equipo. ¿Se fueron los brasileños? ¿Se fueron los españoles? no Los españoles yo creo que no te rendían mucho. Estaban de más. ¿Te parece? Sí. Uitian, mucha plata, poco fútbol. ¿Ya? Eh, el, el brasileño, a pesar de sus problemas de lentitud que tiene... Hey, si le pones a alguien más que sea más rápido y la cosa evoluciona bien, pues es un tipo que va bien por Chico, arriba. Chico. No, no, estoy hablando el, del central, Martin. ah, Martins. Ah, Martins. Si le pones otro, digamos, que te Pero alcalde... también se iba Martins, ¿no? ¿O ¿no? Lo que pasa es que dicen que no le han querido renovar el contrato. Claro. O sea, se fueron Martins, se fue Sabio primero. O sea, hasta ahora Martins no se sabe porque el club no lo ha despedido todavía. Correcto. Pero se fue el. Sabio, Bruno Sabio. Sí. Se Chico. Fue. Chico también se fue. Que es un buen jugador. Sí. Se fue a Colombia. Y bueno, los españoles, ¿no? Eh, eh, bueno, Huitian nada más. Era el único español que quedaba. No, había otro más que se fue al principio del año. Ah, sí, ese era el... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿El, el de Bolívar? Era, era tan malo, mirá que ni me acuerdo. <risa> no. Está jugando en el equipo de tercera división. Rey está jugando en el equipo de tercera, también estuvo en Bolívar. Rey, ¿Te acuerdas que le dieron la 10 aquí? Mirá, lo sí. ofendieron a Echeverry, sí. a Platini, a, Chichi Romero. a Chichi Romero, le dieron la 10 de Bolívar. A es Carlos eso, López. Es un insulto darle la 10 a un crudo como ese. ¿Eh? Ese ceviche, ¿no? Otro crudo. Pero, eh, después ahora bueno ya se va a el otro, ¿cómo se llamaba el volante central? Mm, el español. Eh, granel. Granel, sí. Granel. Que aquí, que él decía que, que se pronunciaba granía, Granel. Granel. Que era granel. O sea, a granel. granel y punto, ¿no? Tal cual. Y se fue. ¿Ya? Bien. Eh, después el técnico que viene ahora estuvo en Universidad Católica y ahí salió campeón. Ahí le fue bien. Después fue a Arabia Saudita y a Bélgica y le fue para la pomada. ¿no? Este hizo la práctica en Antofagasta, dirigió el 15 y el 16. Eh, después llega con un preparador físico y Walter Flores va a ser su ayudante. Flores que ya arregló su cosa, ya tiene título. Entonces por eso que cuando va a ir a Arabia no lo lleva porque el tipo no tenía título. Mira. Pero ahora ya tienen. Aquí, escondido aquí no, no hay problema. Qué bien. El llamado al boicot del Mundial Qatar 2022. Eh, desde que el Mundial de Fútbol 2022 se asignó a Qatar, el 2010, 6.500 trabajadores inmigrantes habrían muerto en las obras de construcción, reveló el periódico británico El Guardián. La FIFA minimizó esa cifra y dijo que la frecuencia de, de accidentes en las obras del Mundial fue baja en comparación con otros grandes proyectos alrededor del mundo. ...la cifra debería ser motivo de preocupación para el mundo del fútbol... ...y la FIFA en particular. Según el Guardian, más de 6.500 trabajadores provenientes de la India... ...Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka... ...habrían muerto en Qatar desde que el pequeño estado del Golfo... ...consiguió la organización del Mundial hace 10 años. De manera oficial, han habido tres muertes en ocho estadios. Y no lo que dicen ellos. Eh, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una oficina en Doha... Concluyó que 50 trabajadores murieron en accidentes laborales el 2020 y otros 500 resultaron gravemente heridos. Francia se una al boicot del Mundial de Qatar. París se convirtió en la última ciudad francesa en anunciar que no instalará pantallas gigantes ni fan zone para el próximo Mundial de Qatar. Citó los derechos humanos y las preocupaciones. Lille, Marsella, Burdeos, Estrasburgo y Reims también boicotean la competición por motivos éticos. No la tienen tan fácil, le diré. Uh -huh. eh, además hay un tipo de, de, de, de cosas que tienen que ver con la cultura propia, ¿no? De, del país. Entonces que a muchos no. Por ejemplo, tú si no tienes entrada para el mundial, ahora no te dejan entrar. Te vuelven del aeropuerto. O sea, no puedes entrar como turista, por ejemplo. No puedes entrar si no tienes una entrada para ir al estadio. dice que están regalando la entrada, porque la gente no... Es como la Copa América que se jugó en Ecuador, ¿no? Pero no Copa América, eh, la Copa Libertadores. ¿La final? La final. Claro. Ecuador desistió a propósito de, de organizar la Copa América. Ecuador tenía que organizar. Ya. Por tanto, no la va a organizar. Pidió que... ...que no, no hacerlo... Ya. ...Bolivia que eh, podría en determinado momento... ...que sé yo estar... ...pero bueno los problemas sociales que... ...que enfrenta el país no hacen... ...no o, garantizan... ...no garantizan absolutamente nada... Imagínense si hubiera tenido que jugarse... ...algún partido... Uh -huh. ...ahora... ...y por estos problemas... ...como pasó con la selección boliviana de fútbol... ...no se puede jugar... O de ...y estar eh, cambiando la, las cosas no, no da... ...dos cositas noticiosas... <ríe> la, ...las incorporaciones del Tigre ¿no?... ...le quitaron... Por lo visto, dos jugadores a Oriente Petrolero, ¿no? No, no le quitaron porque no tenían, a... no tenían, por lo menos de uno, qué sé yo, no tenía contrato. Roca. Sí, el roperito que le digo yo. Que es un buen jugador, un lateral. Bueno. a té. Yo pues le eché el ropero, pero el ropero es muy feo. Yo creo que es más grandote. Este no es un roperito. roperito. Es un buen jugador. Y... Y Facundo, ¿no? Facu... Yo no, hasta ahora no sé si Facundo está o no está. Facundo Suárez, yo argentino. No, no, no sé si, si, si está o no está en Distrong y Facundo. El otro sí ya lo presentaron. Pero están aparentemente negociando. Y lo quieren... mismo, Facundo le mandó, qué sé yo, eh, a todo el mundo. Aquí la idea es, o sea, yo presiono para ver cuánto me pueden subir más de sueldo. Está bien. Es parte y de al de final se va a terminar quedando en Oriente. A ver, veremos qué pasa. Lo ¿Y? que es no tiene es técnico, ya eh, Bayo se fue. ¿No vuelve? No vuelve. ¿Es un hecho? Te lo digo yo. Ajá, mira. Eso sí, se lo puedo confirmar. Él quería ganar una cantidad de plata que el club no está de acuerdo en pagarle. Yo al mediodía voy a mostrar el contrato a la una y media de mayo y él exigía 25 mil dólares. ¿Mensuales? Mensuales. ¿Para él y su equipo? Sí, pero son dos personas más, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que aquí yo creo que... Eh, ...hay un excesivo... ...lo que hablamos antes un rato del Mundial... ...lo que decía, lo que decía Fernando allí... ...el consumismo, ¿no?... Uh -huh. ...o sea, aquí cualquiera quiere ganar 25, 30 mil dólares... ...y en Argentina... ...son cinco, son multimillonarios, claro, ¿no?... ...claro, no, de acuerdo, de acuerdo... ...ese es el, el, el inconveniente... Además, más, Vallo, qué sé yo... ...anduvo por ahí por San Lorenzo... ...bien no le fue... Eh, ...el hecho de haber terminado en la tabla de posiciones... ...en la, en la primera ubicación... Pero bueno, no fue campeón, no. Si hubiera sido campeón, bueno, hubiese, qué sé yo, le hubiesen subido el sueldo. Uh -huh. Pero el contrato que tenía, además, era por cuatro, tres, cuatro meses, creo que era. De acuerdo. Entonces se va. Dicen que se va. ¿Tienes idea sí. de quién viene? No, ni idea ni idea. ¿Será nacional? No sé, la verdad... ...no tengo idea... ...bueno... ...pero seguramente van a traer a otro que venga a hacer, qué sé yo... ...su año de provincia aquí al país ¿no?... ...porque esa es la verdad... ...es muy ...hay tanto técnico que en su país no dirige... ...y que viene para acá y hace su año de provincia... ...y aquí le va bien... ...porque jugar... ...estar en Stronger... ...estar en Bolívar... ...bueno Claure ya no contrata principiantes... ...exige que sé yo... ...que tenga un recorrido interesante... ...y está bien... ...me parece correcto... No nos vimos desde que se decidió parar el fútbol sí. y no nos vimos desde que se decidió que el campeonato que viene, el del año, el que empezaría en enero, seguramente enero enero, o sea, va a ser con 17 equipos. Sí, 17. ¿Qué te parece eso? Es una tontería. Qué loco. ¿Hay algún campeonato en el mundo que sean impares? Que yo sepa, ¿no? Por eso se va a hacer un torneo de todos contra todos, creo. Porque se hace un torneo de todos contra todos, son 16 fechas. Por dos, son 32 fechas. Serían 32 semanas que se va a jugar fútbol. Ya. Después tú tienes la Copa del Mundo, comienza eliminatoria, comienza ahora en marzo. Sí. Yo creo que este año va a jugar dos, cuatro, seis partidos. Entonces tenemos más o menos seis semanas. O siete, o ocho, que, que son fechas FIFA y otras ¿Ya? más, que la selección debería trabajar. Entonces ahí tenés... Eh, seis semanas más. 42. Ya está. ¿Y no el, el año tiene 52? Estás ahí. Estás ahí. A no ser que hagan después alguna cosa pequeña. Este año nos ofrecieron la Copa Bolivia, sí. que no se hizo. El clausura, que no terminó. Solo la apertura fue lo único que hicieron. La Copa Sion Bolívar tampoco terminó. Después iba a jugar el primero el primero del primer semestre con el otro, por la Copa no sé cuánto. Tampoco. tampoco. O sea, de cinco torneos que nos dijeron, uno. solo terminó uno. El la apertura. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con la Copa Simón Bolívar? ¿Se va a jugar o no se va a jugar? Dicen que Creo estás... que se define mañana, ¿no? Se define mañana. ¿Y cómo se va a definir eso? ¿En una sede? Porque pregunta, pregunta, vamos al siguiente escenario. No va a ser en Santa Cruz. No se puede jugar en Santa Cruz por el paro. ¿Van a permitir que 24 de septiembre y Destroyer salgan de Santa Cruz para ir a jugar en Beni o en Pando? Es decir, ¿no a... sería traicionar el paro, digamos? Una, ¿Una actitud absolutamente anticruceña y anti todo lo que tú te imagines que son los sustentos del paro? Yo creo que una cosa con la otra no tiene nada que ver. Bueno, no debiera. Eh, yo creo que la Federación Boliviana de Fútbol no... O sea, la división profesional del fútbol boliviano no hizo lo suficiente porque se pudo haber jugado este torneo. O sea, tú dices clausura, terminando, Porque tú sabes que la FIFA está en contra de los temas políticos. Y no, es que así es. En teoría. Pero hermano, te digo, separar, a ver, separar el 1973, la... 1973 eliminatorias de la Copa del Mundo. Augusto Pinochet Ugarte, <coughs> Chile. Uh -huh. Rusia jugaba el cupo al Mundial de 74, porque antes ahora es con Oceanía, pero antes era con eh, con Europa. Europa. Claro. Entonces tenía que jugar Chile con Rusia. correcto Los rusos no vinieron y Chile no jugar por él El partido que se jugó en el Estadio Nacional de Chile. ¿Por qué? ¿Qué argumentaban los rusos? Los rusos argumentaban que en ese escenario deportivo era un centro de concentración y que ahí habrían habido más de 80.000 presos políticos. Por tanto, se negaron a venir a jugar al fútbol. ¿Qué hicieron? Se jugó el partido, tocó la pelota es Caselli que dice, tocó a Humada, creo que era el otro, y la selección chilena ganó por Walcover y clasificó a la Copa del Mundo. Lo mismo se podía haber hecho ahora, porque existen los precedentes. No sí, sé si sí, hay algún otro no. temita más. No, no no, no, no, nada más. Estábamos hablando del tema de la Simón Bolívar, rapidito para sí, terminar. Rapidito. Mañana se define, ¿dónde se jugaría? En yo creo que neutral. se va a tener que jugar nomás Juegan en Santa Cruz y ya. van a tener que jugar Los venideros no quieren eh, Pero la otra alternativa es Como son todos equipos de, de clima tropical Podrían jugar todos en Trinidad ¿no? Y hacer un campeonato de cuadrangular pues En Trinidad hay dos estadios ah. Es muy lejos ah, El problema correcto. es eh, los costos de, Operativos. de los boletos ¿sí? correcto la logística Un, es un boleto de Santa Cruz a Cobija me está costando Qué sé yo eh, 100, 100 dólares No, no, ojalá valiera 100 poco más. Eh, debe costar hasta unos 280 dólares. Caramba. Bueno, ahora con las promociones, qué sé yo, lo puedo claro. comprar barato. Pero es un costo Correcto. normal. Mejor Trinidad en todo caso. Eh, toda la vida, porque los cruceños están al lado. Y es preferible que la, la federación cubra los costos del de equipo pandino, que uno solo, a que cubra cuatro, ¿no? De acuerdo. En Pando hay un estadio espectacular, muy bonito, que se hizo para fútbol de primera división. Y se fueron los, los pandinos y no pudieron Lamentablemente. jugar, ¿no? Lamentablemente. Eh, yo, yo estaría de acuerdo que se juegue en Trinidad, ¿no? Hay dos estadios. No serán la última maravilla del mundo. Uno es muy bonito. Correcto. Eh, pero eh, eh, al frente del aeropuerto hay un estadio en Santa Cruz, que es de la Asociación Cruceña de Fútbol. Ahí se puede jugar. Llegan al aeropuerto, van, juegan... El trompillo, ¿no? No. ¿En viru viru Ah, no, no conocía ese estadio. ¿No ¿Lo conocía? No, no, no. Doctor de Peña Gutiérrez se llama el estadio, tiene ah, capacidad eh. para eh, 20 y algún personas. Ya está, hecho. Sí, ese estadio se hizo <risa> eh, la mitad Evo cumple. Y la mitad la puso la alcaldía de Warnes. Ah. No, manejó ah, los recursos. Sí, sí lo conozco, sí. Lo, Manejó sí, sí, lo los razón. recursos, pero no, no puso, no fue contraparte. Está en Warnes, claro. claro. Y eso? esas son las cosas que, que, que lamentablemente a algunas autoridades se les pasaba, ¿no? Porque para que Evo Cumpla te dé el dinero, eh, el terreno tendría que ser de, de, de la alcaldía, ¿no? De acuerdo. Y no era de la alcaldía, era de la Asociación Cruceña. Uh -huh. Entonces ellos terminaron quedándose con el estadio. Lo mismo pasó en Yacuiba. El terreno no era del Estado, era de la Asociación de Fútbol de Yacuiba. Y si uno está de allí, y usted sabe que el que hoy construye, en algo que no es de él, lo pierde. Está él. frito. Ese es un problema. Así no más. Dos es. mañana, que lo pase bien. Seguro que sí, Juan. Muchísimas gracias. Una y media, te estamos viendo en el Sí, sí voy a mostrar el contrato de, del técnico de, de Diestron, que es Bayo, que, que, que ya no vuelve, dicen. Bueno, muy bien. Estaremos ahí firmes.